Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Néstor cruz yo soy médico más conocido no como en esta empresa como el Dr. Teoma y hoy te vengo a presentar un producto muy interesante que se llama Clorofila ¿Qué es la Clorofila? Empecemos primero por informarte eso es una sustancia que se presenta en las hojas generalmente de color verde y que sirve para que se realice una función muy importante para nuestro medio ambiente y para nuestro organismo como se llama la fotosíntesis la fotosíntesis es un proceso en el cual las hojas de color verde toman del medio ambiente el CO2 y lo transforman en oxígeno. Por eso tienes que considerar que las plantas son muy importantes. Nosotros como empresa Teoma hemos logrado reunir cuatro ingredientes muy importantes. Hemos hecho una sinergia con la perejil, la alfalfa, la selga y la espinaca. Hojas verdes que van a permitir a tu organismo principalmente oxigenar y desintoxicar tu organismo, si oxigena tu sangre va a hacer que esta aumente y además de eso en toda sangre oxigenada no van a crecer ni bacterias ni virus, por lo tanto es un producto que te va a fortalecer el sistema inmunológico, asimismo por los detalles que tiene esta, esta fórmula te va a ayudar a corregir problemas ¿no? en el funcionamiento digestivo y el hecho de que tenga gran cantidad de antioxidantes va a terminar como un producto que te va a ayudar a corregir todos los problemas relacionados con el cáncer. En otras palabras, este es un producto que te sirve como anticancerígeno y que ha sido pues considerado como una de las sustancias milagrosas. Clorofila, rica en antioxidantes, solamente es necesario que te tomes aproximadamente en un vaso con agua 5 mililitros de este producto y vas a tener los efectos necesarios, generalmente antes de los alimentos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.